Pero eso pesa un poquito, esa cosa. Son dos kilos. Espera acá, pase la picando la pena. Ya. Gracias. Hey hey hey. Lo primero de todo, bienvenidos a nuestro canal y muchas gracias por estar viendo este vídeo. Estos días hemos estado pensando un poco en las cosas que, que han cambiado bastante desde que éramos pequeños. Así que decidimos juntar todas estas cosas que nos parecían que habían pasado de moda desde que nosotros éramos pequeños hasta la actualidad en un solo vídeo. Expresiones como Guay del Paraguay, Mola qué te pasas y demás que ya no tienen trascendencia. Los Pokémon. Los míticos tazos. Gogos. El futuro. Hey, ¿Qué pasa? Chaval. No el dúo de Victoria. ¿Niños ¿dónde lleva la H? Las pulseras con formas. Las camisetas superguays de demasiado sexo nula a la vista. Los pantalones de campana. Los pendientes de Aro. El... Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Comprar música? Las zapatillas con luz y ruedas. Poner NYX, acabados en 69 y más guay del barrio. El juego de las sillas lo que has dejado. ¿El teletexto? Me aburro, vamos a ver qué hay en el teletexto. Dios, qué bien me lo paso con el teletexto. La Blackberry. Los tamagotes. Los timbres de las bicicletas. Los cacetines como funda de móvil. ¡Ey, cómo tu funda! ¿A que sí? <risa> el Crash Bandicoot. Las carteras hechas con cómics. Las Brats y su teléfono con forma de lápiz. Los teléfonos con tapa. Los teléfonos con tapa eran la mejor forma de terminar una discusión telefónica y sentirte realizado. ¡Eso lo serás tú! Los chupetes con los que te tragabas la pila menos de nada. Los chupachups que colgaban del móvil. Los míticos conjuntos. Stickers. Dibujar en el paint. Bailar al ritmo de la bicicleta no Los anillos enormes Quedarse sin internet cada vez que alguien llamaba ¡Mama que soy del internet! ¡Es que no, tu tía la loli! El messenger Pintar bigotes y cuernos en las revistas Wordart. Si nunca utilizaste una de estas, no te preguntes por qué nunca te escogieron un delegado. El skippy. Quejanos cada vez que había un partido de tenis o que el papá se moría o demás porque nos quitaban Digimon. Nosotros Digimon. Se ha muerto el papá. ¿Y por eso no dan Digimon? Huchas de cerditos. ¿Por qué no resultaba tan interesante meterle monedas por el culo a un cerdo? ¿Zofilia quizás? Algunas de ellas han desaparecido por selección natural, prácticamente, pero yo todavía las he hecho de menos. No las he hecho de menos, pero las guardo con nostalgia, mi corazón siento. Si has echado de menos algo en esta lista, que haya pasado de moda y que para ti ha sido muy importante, dejárnoslo en los comentarios. ¿Y qué nos pueden hacer Ares? Pues hoy hace demasiado calor, así que ir a tomar algo frío. Y suscribiros. Y darle a like. Y seguirnos en Twitter. ¡Sí! arroba b o o m clap y t um, o y t O sea, griegate y Youtube Sí ¿Sí? has adivinado por qué lo puse? Tronca <risas> Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y gracias por vernos Un beso muy fuerte Uy, me he Un, Un beso, beso muy fuerte <risas> Y para tu prima la Loli también ¡Otro para tu prima la Loli! Esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo Porque nosotros nos lo hemos pasado súper bien haciéndole un beso muy fuerte y otra vez gracias, gracias y gracias por estar viéndonos.